Bueno, mi nombre es Daniel Rosero, soy ingeniero multimedia y tengo un máster en Data Science. Tengo experiencia desarrollando hardware y software. Y bueno, pues nada, este proyecto se llama Mascarillas Expresivas. Seguro todos hemos tenido algún evento donde hemos tenido contacto social y, y nos hemos dado cuenta que las... Mascarillas realmente han complicado, básicamente, interactuar con las otras personas. Es difícil saber quién está hablando. Entonces, pues nada, este proyecto ataca este problema directamente como propuesta. Eh, la idea es agregar LEDs a la mascarilla que reaccionen a tiempo real con el habla de la persona. Tengo pensado dos approaches. Uno que podría ser intrusivo, pero más low cost, que involucraría, digamos, usar un, un micrófono de contacto y cosas así. Y hay otro que sería usar inteligencia artificial para generar un clasificador de audio y así, digamos, poder reconocer cuando la persona está riendo y, y este tipo de expresiones. La parte del desarrollo de la mascarilla se podría solucionar eh, viendo modelos 3D que hay en eh, open source en repositorios. Eh, y pues entrar en detalle cómo hacer la modificación para que no resulte tan intrusivo para el usuario y, y, y pues digamos afecte, afecte la comodidad eh, ¿qué, ¿Qué buscamos de perfiles para este proyecto? Pues personas que, que tengan conocimiento en electrónica eh, esto es muy importante eh, una persona que sepa de modelado paramétrico vendría muy bien para, digamos, si entramos con este approach, eh, pues pues sí, eh, una persona que pueda modificar el modelo. Eh, ¿Qué más? Eh, una persona diseñadora de modas o algo que, ¿sabes? O sea, si, si vamos con el approach de hacer la mascarilla como tal también, eh, y esto sería todo.